álgebra, números con letras. Desde nuestros antepasados hasta la actualidad, las matemáticas han formado parte de nuestra vida diaria tanto en ciencia como en tecnología. A muchos les causa temor por el hecho de no comprenderlas y es por eso que hoy les vamos a explicar más acerca del álgebra. El origen del álgebra. La palabra álgebra proviene del árabe álgebra y significa reducción, también deriva del compendio de cálculo por el método de completado y balanceado, el cual, proporcionaba operaciones simbólicas para la solución sistemática de ecuaciones lineales y cuadráticas. Igualmente, consiste en estudiar las estructuras, relaciones y cantidades, ya que el álgebra es una de las principales ramas de la matemática. Diferencias del álgebra con la aritmética. En aritmética, las cantidades se representan por números y estos expresan valores determinados. Mientras el álgebra puede expresar cualquier cantidad mediante letras. La aritmética se ocupa del análisis básico de números mediante las operaciones básicas. En cambio, el álgebra busca dar solución, pero no solo a un problema, sino a posibles variables. Por ello, se utilizan letras para lograr una generalización y gracias a ello se puede aplicar una solución a varios problemas. En el álgebra se representan variables, coeficientes e incógnitas que no contemplan la aritmética y asimismo se expresan con fórmulas algebraicas o ecuaciones que expresan una regla o un principio general que va mucho más allá de las operaciones aritméticas simples. Usos y aplicaciones del álgebra Actualmente se usan algunos dispositivos electrónicos con los patrones de desbloqueo mediante la criptografía y la autenticación visual. Al igual que son útiles en aplicaciones de robótica, navegación, mecánica orbital de satélites y a menudo en gráficos por computadora para representar la orientación de un objeto en un espacio tridimensional. Además, también se tienen aplicaciones en el electromagnetismo y la mecánica cuántica. Mientras tanto, en la vida diaria se podría dar el ejemplo simple de calcular la cantidad de cambio en una tienda de comestibles. Concluyendo, el lenguaje algebraico nació de la necesidad de resumir una gran explicación para que fuese entendible en cualquier idioma, un lenguaje que, sin duda, encontró la manera de subsistir entre los años como un legado para la humanidad y logró mejorar nuestra capacidad de resolver problemas mediante el pensamiento racional.